Y mucha atención a esto, a través de una cuenta de TikTok, una persona que no tiene muchos seguidores pero que se dedica a hacer muchos directos y muchos likes contra el gobierno, se ha comprometido con sus seguidores a que si tiene al presidente Gustavo Petro enfrente lo va a asesinar, lo va a mandar para el mundo de los acostados, como dice él, y que es según él donde el presidente debería de estar. Esta cuenta que se hace llamar Andromao y que es de una persona que no tiene una Sino que tiene dos, tres o cuatro cuentas en TikTok cuatro por lo menos hemos logrado detectar desde ya, pues se ha comprometido con sus seguidores a esto, a que si se encuentra el presidente de la república enfrente lo va a mandar al mundo de los acostados y esto es bien grave y es bien delicado porque no solamente en estas cuentas de TikTok como la de este señor Andrew Mao se han dedicado a despotricar del gobierno, a invitar a hacer un golpe de estado, sino que ahora los mismos dueños de esas cuentas se comprometen públicamente y mostrando su cara a asesinar al presidente de la república, esto es supremamente grave, por eso hay que invitar a las autoridades, a que a personas como esta que van a ver en este video acá etcétera, etcétera, etcétera primeres y delitos de lesa humanidad, la historia lo dice así y las pruebas están, ya, por esa razón y en eso me baso, para decir que esa historia que si yo lo pudiera tener enfrente, yo sí le hago lo que debería haber hecho hace mucho tiempo a alguien y haberlo sacado del camino y haberlo mandado al valle de los acostados ya que una basura como esa no merece ser llamado ser humano ¿Ya? porque le recuerdo que torturaban a las personas de la manera más miserable los amarraban de pies y manos a los árboles y los cogían de hamacas contado por personas que estuvieron allá que fueron víctimas de esa mierda de basura del Gustavo ¿Ya? no lo digo yo, lo dicen los mismos ex compañeros terroristas y de aquí meto a ver Bustamante de aquí meto a ver Bustamante perteneció a la ala ideológica del M-19 ¿No? no fue un asqueroso guerrillero como Gustavo Pedro, del ¿No como una, una chanda más pues las judicialicen, las lleven ante la justicia para que respondan por todo lo que están haciendo y diciendo a través de las redes sociales. Porque si bien las redes sociales son una herramienta que nos permite a nosotros pelear, luchar y denunciar, eh, también, es una, o sea, también es un, son redes que hay que respetar. Y también por acá no se puede venir a manejar a la gente, por aquí no se puede venir a decirle a la gente lo vamos a matar, le vamos a hacer esto, le vamos a hacer lo otro. No, aquí hay que denunciar y hay que denunciar con pruebas, pero invitar a golpes de estado e invitar a asesinar al presidente de la república, eso no puede seguir pasando a través de las redes sociales. Así pues que todos, invito a todas las personas. Que están viendo este video Bueno, la invitación primero es a que compartan este video Para ayudar a proteger al presidente de la república Segundo, invitar a todas las autoridades Primero a proteger al presidente Segundo, a investigar quién, de quién se trata este señor Y tercero, a judicializarlo hay que tener en cuenta que el presidente de la República es una persona muy popular, pero que es una persona también muy humilde, que cada que llega a cualquier sitio, no importa dónde sea, lo que este hace es salir a saludar a la gente de frente, a darle la mano, a abrazarlos, a besarlos. Y esto puede ser peligroso cuando una persona como esta, como Andromau, se encuentran libres por ahí, sin saber ni en dónde están, ni quiénes son, ni, ni para dónde van, ni de dónde vienen. Así pues que mucha atención, hay que proteger al presidente de la República, porque ya estos tipos, estos tipos de ultraderecha que pertenecen a la oposición y que la oposición nunca sale a, a denunciar, pues están pidiendo asesinar al presidente de la república y se comprometen ellos mismos a realizar ese supuesto trabajo. Yo soy General Usuga, síganme en mis redes sociales, un abrazo para todos, chao, chao.